¿Cómo era que no estoy esperabas y la mujer? No, yo ya, yo iba con mi primo mío, vamos, tú la agarras por allí, con la suelta aquella. Pero no pudo, no pudo llorar. No, y siempre viene uno privando en brujo y le saca de que de y medio y le secretea y que. Ya esa no. no, Asamble. Pero, como era como era la Blandino y era no, lo ay, rico. No Dique, ay, no, todo el mundo. Mamá estaba muy Dique delicada que, gritando toda ella. Mamá. Muy, muy delicada, Dique. Cuando yo vi que ibas a arrancar, ay, ay. Decía mamá, espérate, que estamos aquí. No estamos allá. Si había sido una municipal aquí entrando una vez. <risa> Miren, ustedes saben que los artistas les ha afectado mucho lo del toque de queda. el toque de queda. espera. El cierre de las. De la discoteca, eso le ha afectado muchísimo. Que, por cierto, el, el pasado domingo hice una... Di una vuelta con mi esposa y veo mucho, mucho negocio con terraza Neto. ¿Eh? <risa> Las terrazas ah. pegada. vale. la la, la terraza están pegadas. Miren cómo es la cosa. Las terrazas están pegadas. Eh. No, no, no es pegada en el sentido de que están pegadas la gente. Yo eh. fui a comer el domingo a una terraza. Sí, así no exacto La gente le sí. da su traguito. Tu, tuve que llevarme la Se da su traguito, come y todo eso. Oh, yeah. Entonces, parece ser que los artistas, ¿ustedes se acuerdan que Tóxico había mencionado que quería que el presidente tomara en cuenta eh, la clase artística, ya que la clase artística no estaba tocando en las noches, y era entendible, porque ellos viven de eso. Claro, todo el mundo sabe, perdón, que Tóxico es millonario, o sea, Toxico en verdad, él mismo como persona no necesita eso, pero él entendía que hay una clase artística, un ejemplo, el guirero, el, eh, el DJ... El que pone. Son muchachos que, que la verdad, viven de eso. Eh, nuestro amigo David, que... Sí, con, no es conguero, conguero. Sí, conga, David conguero. Conguero, hay gente que, que... Este muchacho que salió en el video, neto, como el policía. ¿Qué es lo que hace? Ah, polaco, polaco huira. Polaco huira. O sea, que el huirero de Don Miguelo, no, con, con quemado... Son grupos... La fuerza. La fuerza. Son grupos que generan dinero por la... Por la fiesta. Claro. Entonces, Tóxico había hecho la denuncia, se habían reunido con el, con el viceministro de cultura. Eh, todo bien. Pues, adivinen qué. Por más que la gente criticó a Tóxico, por más que se lo comieron. Lo invitaron. Lo invitó el presidente. Ya. Coronó. A Tóxico. Tengo entendido que a Melimé y algunos artistas han invitado para que planteen una solución y se pongan en consenso de acuerdo. De cómo van a ser las actividades nocturnas. Un saludo a Domini, el capacito que está aquí. Saludos, saludos, saludos. Entonces, yo lo veo bien porque todo el mundo criticó a Tóxico en la manera en que él hizo sus expresiones en las redes sociales y dieron resultados. A veces no hay que agredir a las personas, ni agredir al gobierno, ni a decir cosas incoherentes en las redes sociales y inventar cosas tontas. No hay, no hay que llegar a ese punto. Si usted hace una denuncia de una manera correcta y me lo veo muy bien porque él utilizó su casa donde se organizaron todos los artistas y tuvieron la petición, se hicieron la petición y la presidencia lo va a recibir. Yo eso lo veo muy bien. Yo sigo pensando, sigo pensando que luego de que vi la extensión del, de, del toque de queda, que el presidente piensa extender el, el, el estado de emergencia, que no sé de qué forma lo, va, lo harían, porque, por ejemplo, ahora mismo está pegando mucho lo que es la terraza y eso, que creo que es la única forma que sería un poquito limitado. Porque miren qué pasa. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque, por ejemplo, yo ya yo no, no jodo con una discoteca ni nada de eso. Yo tengo años, no visito una discoteca, pero me acuerdo que la gente, eh, cuando usted está, hay gente que está en borracha y no saben controlarse. Que usted viene, pues, más trago que usted sí, se dé. pero yo, yo creo, yo creo que... Hay gente que no se controlan y están abrazados Sí, pero hasta por mesa usted lo puede controlar, porque para eso está la seguridad. Y pero yo eso. lo que digo es que lo que debe haber un control en el sentido que si un, un ejemplo, lo que pasó el fin de semana pasado, y tú lo sabes, hubo una, un bar de aquí de San Francisco de Macorís que se le tiró a la policía a correr los Lakers. Sí, pero... Todo pero el mundo corriendo. Eso ¿no? eso fue, no no era dentro Ellos se tiraron. Porque estaban afuera aglomerados muchas personas, ¿sabes? Los motores uh -huh. grandes y cosas que hacen su coro. Entonces, ya cuando la gente ve un coro de motores, ya para allá que va. Entonces, uh -huh. estaban afuera muy aglomerados. el dueño de todo. negocio, Neto, por eso yo digo: sí. si tú le pones una multa al dueño de negocio, el dueño de negocio evita que los muchachos que están bebiendo, que están tragueados ahí, por ejemplo, el flaco está heavy, está happy. Si tú lo dejaste que él siga metiéndose con los muchachos, ya, ya nadie le va a decir nada. Ahora, si el dueño de negocio dice: mira, viejo. No me haga eso un esto, personal un que, que controle eso, va a ayudar mejor porque luego, le va a afectar más el, el dueño de negocio si el gobierno le da una multa. O si, un, por ejemplo, yo no sé si lo multaron, porque debieron multarlo en cierto modo. ¿Mm, ¿No lo multaron? Sí. Ah, mira, me alegro por eso. Ya después de esa multa, haz ¿ah, que el fin de semana que viene, ¿no pasa? No, no no lo pasa. ¿Mm? Ah, eh, Dios, oye. Guapo, fue mucho. Sí, no, lo que hicieron en el día. Ah, pero mí, ustedes verán... Aquel domingo, y el sábado y el viernes. No pasa eso. Va a estar todo controlado ahí. Yo estoy de acuerdo. Vamos a buscar una solución. A que Yo muchachos... estoy de acuerdo. Mira, si son 10 mesas o 15 mesas... Usted la ordene. Hay un personal de seguridad ahí. Uh -huh. Por cada mesa, tres personas ya... Siéntela ahí. Eso es lo que tiene que hacer. Se llenó, ya no hay más paso. Porque Santo Domingo, antes de la pandemia... Había un control en algunos bares en Santo uh -huh. Domingo que no, que no es así con mucha gente. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, ¿eso se puede hacer? ¿Por qué no puede no, hacer? No, se puede buscar una solución para que sea limitada. Tanto así que me llamó mi amigo C.C., en la actividad que tienen los muchachos ahora, y que eran mil eran mil personas o mil de mil a mil Y tengo entendido que jamás le aprobaron mil O sea, que no le fue muy bien. O sea, que lo que van a generar, no va, a, no va a ser muy bien. Entonces, ya cuando tú vas a tener una actividad, tú lo que tienes que tratar es de hacer es un presupuesto contado. Porque un ejemplo, en Estados Unidos existe lo que se llama personas, eh, la discoteca coge lo que la ciudad te permita. Pasa, eso solo pasó a alguien que no, no pudo entrar, creo que fue Chedi. La, ciudad, eh, la discoteca tiene, no sé si ustedes han dado cuenta, en películas, es que, que, se siempre, puede hacer, que hay se siempre puede. personas como en fila que están entrando. Y es porque hasta que no salga una persona, no puede, no puede entrar más personas. Porque en las discotecas de Estados Unidos es contado. O sea, si, no, no, si una discoteca pasó del límite de personas, no, no sé no. cómo ellos lo hacen, lo multan. ¿Es que se puede hacer? Porque esa, la gente del gobierno de Estados Unidos, eso no, de la ciudad, no cogen no cogen corte con eso. Y si se pasó, por ejemplo, si son 60, si son 60 que dijeron que podían entrar, son 60. Entonces, por eso es que ustedes ven que en, la, en las actividades, en los videos musicales de Estados Unidos y películas, siempre hay como un tipo, un fuerte, un fuerte, y hay como una, una fila, y es por eso. Es seguridad. seguridad. seguridad. No, no Exacto. Entonces, hay personas que sí están reservadas. Claro tú le das un tiro y llegas a pie al hospital. Exacto. No, y, y no solo eso, sino que hay personas que ya están en una lista. Ustedes se dan cuenta, ah mira, tú, fulano, tú estás en la lista, sí, sí, porque ya le guardaron ese asiento a esa persona específica. está reservado, exacto. Entonces, eso pasa en Estados Unidos, que es contado, entonces aquí yo creo que deberían hacerlo de la igual forma, contado y la discoteca, que rompa, porque muy bien, tóxico, ustedes van a poner en su parte, lo van a contratar y todo eso. Uno, que la tita, por favor, acostumbre a llegar temprano. Nunca, nunca. Aunque se va eso. a hacer difícil una fiesta antonizando, ustedes saben. A las 5 de la mañana tú ya están sentando bo boceando ¡Quiero a Romo! A las 5. Y ya llega a las 6 y a las 7. Y la gente igualita. Entonces, tienen que controlar eso para que los artistas no lleguen tarde. Eso es una. Y segundo, cuando el artista vaya a cantar, que cante temprano sea de, de, un, de un cupo limitado. Una fiesta, entonces, eh, ah, pues, bueno, si quieren comer este año, que lo voy a decir desde ahora para que, porque eso va a pasar y vamos a estar aquí, bueno, yo en cuando yo regresé en diciembre, usted va a ver cuando la gente usted me diga a oh, Génesis, tal como tú lo dijiste. Cuando, ¿qué va a pasar? Que en la que en diciembre van a controlar eso de la fiesta. Lo van a controlar totalmente. Búsquenlo. porque una cosa es que el gente dice, "No, porque no se siente coronavirus." Sí, no es que tú tú tú sientes que ha bajado porque hay una reducción y porque hay un personal médico que ahora está mejor que antes está más preparado eh, y tiene una mejor capacitación eh, de poder resolver ese inconveniente. Es por eso, pero también tú tienes que entender que independientemente de eso, tú no puedes colapsar. Si el sistema público independientemente de que te resuelva, no puede colapsar. Imagínate tú en una clínica que te cojas 50 personas y ¿Eh? comiencen con la fiesta de pueblo lleno de gente, pero no es por el joven que está en la calle, porque a veces nosotros los jóvenes no sentimos, yo ni sé si a mí me dio, a ti te dio, pero es por mamá y papá, que están allá locos por abrazar a uno, los hijos de uno, yo creo que tengo mi bebé, cuando llego a mi casa, la bebé está loco por abrazarme a mí. Entonces, son cosas, no es personal el que nosotros, lo que nada más pensamos, ¿tú sabes esto? Claro. En nosotros, en lo que beben, no. En el familiar, señores. Entonces, imagínense ustedes tantas personas vulnerables que se llenen los hospitales, aunque tengamos la capacidad de poder resolverlo, entonces se va a poner inc incómodo No esperen que este año las fiestas van a estar a lo loco, para que vayan teniendo... Para que vayan preparados, para que cuando yo venga esto, tú me digas a mí, que nos van así lo mismo fue. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en un proceso muy difícil y no hay vacuna. Mientras no haya vacuna hay que buscarle una solución. Claro, ayudando un poquito a los negocios y vía muy bien correcto uno de los clientes de nosotros, Ávalo, dijo usted que mandó un, un comunicado diciendo el limitante de personas. Así deben de ser todos los negocios. Poner el limitante de la persona para que usted no vaya y se sume y como dice un amigo mío, eh, beber no es tan importante. Si usted no pudo hacer en su casa tranquilo, un trajito normal y eso es lo mismo. No es no es prioridad, vean esto. Claro, claro, no es así. Eso tienen que buscarle un bajadero, como dicen popularmente, a, a esa vuelta. Y esperemos en Dios que se solucione, porque hay muchas personas sin trabajo que trabajan de noche. Sí, voy a buscarle una, una, una forma. Señores, el programa terminó hoy. Nos quedamos con el top 10. Nos quedamos con el top 10. Nos quedamos con el top 10. Pendiente para mañana. A las personas... Perdón, disculpen. El top 10 esto, mañana. Mañana, mañana. el estos 10 que... Se organizó, Génesis. Mañana. Sí, yo sí, yo sé. Nos vemos mañana, <risa> señores. Señora, ya hasta mañana. Dale, fraco. <risa>